Las autoridades sanitarias advierten que este podcast puede aumentar seriamente tu creatividad. En este episodio te cuento el secreto mejor guardado, la fórmula más codiciada, lo que más ansían todas las personas que intentan crecer y promocionar su negocio en Instagram. ¿Cuál es la frecuencia ideal para publicar en Instagram? ¡Empezamos! Esto es Contenidos Creativos con Mer Flores. Un podcast donde aprender a ser más creativa en tu comunicación online. Hola, ¿qué tal? Soy Mer Flores y aquí estoy una semana más dispuesta a inspirarte hablando de creatividad y estrategia de contenidos. Esta semana hablamos de la frecuencia ideal para publicar en Instagram, que es algo que a las personas que intentan crecer en esta red les preocupa mucho, muchísimo. Y el problema es que no buscamos una frecuencia ideal, buscamos algo mucho más difícil buscamos la frecuencia mínima para conseguir los máximos resultados. Oh, yeah. Porque no, no es que temamos estar publicando demasiado para conseguir resultados, es que siempre tememos estar publicando demasiado poco, porque seamos francas, tenemos un tiempo limitado. Tenemos solo 24 horas al día, tenemos solo 7 días a la semana y además tenemos un negocio al que atender y una vida privada que disfrutar. Y a todo esto añádele el marketing de contenidos, y claro, entiendo que pienses. Bueno, ¿cuánto voy a tener que publicar en Instagram para conseguir resultados? Es lógico. Seguramente, si estás en esta búsqueda, este no es el primer contenido que ves sobre este tema. Habrás buscado vídeos, podcasts, carruseles en Instagram, posts en blogs… Y seguro que estás confusa, porque hay personas que dicen todos los días. Hay otras personas que dicen solo una vez a la semana. ¿Quién diablos tiene la razón? Claro, tú analizas lo que dicen unos y otros y, y eso de que tienes que estar presente todos los días, pues tiene sentido. Porque claro, al fin y al cabo no te conocen. Y si quieres que empiecen a confiar en ti, pues sí, te tienen que ver todos los días. Pero por otro lado, te vas a mirar las grandes cuentas y te das cuenta de que no publican a diario. Es más, tampoco lo hicieron en su día cuando estaban creciendo salvo en momentos puntuales, pues por determinadas circunstancias, pero por lo general no son cuentas que estén publicando los siete días de la semana ni que lo hayan hecho nunca. Pero el caso es que existe la creencia de que hay que publicar en Instagram todos los días y las pequeñas creadoras de contenido están. Venga, hoy voy a publicar un carrusel, mañana voy a publicar un vídeo, pasado voy a publicar un reel, asfixiadas con tanta creación. <risa> Pues no te preocupes, que yo voy a darte mi opinión sobre la frecuencia ideal. Pero antes, hazme el favor de dar like a este episodio. Y si no quieres perderte otros contenidos tan interesantes como este, suscríbete a contenidos creativos en tu aplicación favorita. Y ahora, a partir de esta semana, también en YouTube. Venga, volvamos al tema que nos ocupa. Esta creencia de que todos los días hay que publicar un contenido súper elaborado en Instagram, yo creo que viene, en mi opinión de que nos hemos formado una opinión sobre Instagram basada en nuestra experiencia inicial sobre esta aplicación y no hemos tenido en cuenta su evolución. La declaración reciente de Adam Mosseri, esa que decía lo de ya no somos una app para compartir fotos, es muy significativa. Muchos usuarios tienen una visión sesgada de la aplicación basada en el periodo entre 2010 y 2015, cuando Instagram aún era una aplicación relativamente sencilla. Instagram nació en octubre de 2010 en San Francisco de la mano de Kevin Systrom y Mike Krieger. Era una aplicación para iPhone. Era una aplicación para crear fotos bonitas con filtros e imitando el formato cuadrado tan famoso de Polaroid. En abril de 2012 llegó la versión para Android. Solo seis días después de su llegada a Android, Mark Zuckerberg la compró por nada menos que mil millones de dólares. Cuando Instagram empezó a formar parte de la empresa Facebook, ¿empezaron a llegar las mejoras? La primera que se podía etiquetar a personas en las fotos, y que de repente se podían mandar mensajes directos con fotografías o vídeos. Pero es entre 2015 y 2016 cuando comenzaron a llegar los cambios más notables de la historia de Instagram. La llegada de anuncios y de publicidad, lo primero. La renovación tan polémica de su logotipo, lo segundo. Y de repente empezaron a copiar algunos formatos que funcionaban en otras aplicaciones para hacerles la competencia. Y así, en 2016, compitiendo con Snapchat, llegaron las Instagram Stories. Aprovecho este momento tan adecuado para pedirte que compartas en Stories que me estás escuchando ahora mismo. Mi usuario es @soymerflores. Después de las Stories llegaron los directos, que no son más que una copia de los directos de Periscope. En 2018 llega Instagram TV, que permitía vídeos de hasta 10 minutos y hasta 60 minutos en ciertas cuentas. ¿A quién le hacía la competencia? Pues a YouTube, claro. Finalmente, en agosto de 2020, llegó Reels, que no es sino la competencia de TikTok. Así que no, Instagram no es una aplicación para colgar fotos, es muchísimo más. Pero hay algo en nuestro subconsciente que nos dice que a la hora de publicar solo cuenta lo que sale en el feed en ese sitio donde aparecían los recuadritos con las fotos en la época original. Wow. Bueno, Mary, entonces, ¿para qué me cuentas toda esta historia? Es que no acabo de entender. Yo lo que quería saber era cuál era la frecuencia ideal para publicar en Instagram. Pues bien, te he explicado todo esto porque quiero que entiendas que una cosa es la presencia diaria y otra cosa muy diferente es que publiques a diario en el feed. ¿Eh? Por ponerte un ejemplo, si tu negocio es un negocio físico, tú tienes que estar todos los días en tu tienda. Tienes que levantar la persiana, tienes que hablar con las personas que entran. Unas compran, otras no compran, pero no todos los días estás haciendo una nueva distribución del escaparate. Ni todos los días estás trayendo productos completamente novedosos. ¿Por qué? Porque te sería muy complicado poder, con todas las tareas de tu negocio, o valorar su rentabilidad. Pues en Instagram es exactamente lo mismo. Lo importante es que abras tu negocio, que puedan entrar clientes y atenderlos si te necesitan. Si publicas cada día en el feed y eso no te deja tiempo para interactuar con tu comunidad, para hacer stories, para conversar por privado con potenciales clientes, no estás atendiendo bien tu negocio. Tú decides qué es más importante, el escaparate o atender a los potenciales clientes. Cuéntame en comentarios si alguna vez te lo habías planteado así. En mi opinión, es importante, importantísimo, vital estar en Stories y en DMs a diario, pero puedes alternar otros formatos que se quedan en el feed con una frecuencia de una o dos veces por semana. Y ahora te cuento por qué. Pero antes aprovecho para contarte una cosa. Ya sabes que si te vienes a mi lista de email te mando el podcast cada semana con un contenido extra solo para suscriptoras. ¡Wow! Y esta semana lo que voy a hacer va a ser contarte en detalle cuál va a ser mi estrategia de contenido en Instagram durante agosto y septiembre, qué formatos he decidido potenciar y por qué. Sin secretos, transparencia al 100%, porque no hay mejor forma de aprender estrategia que observar y analizar las estrategias de otras personas. Oh, yeah. Venga, seguimos. ¿Por qué publicar en el feed una o dos veces a la semana? Pues porque es lo suficiente para que no se olviden de tu contenido del feed, que tiene que tener siempre el objetivo de posicionarte y de diferenciarte. Nota mental. Hablar de esto en otro episodio del podcast. Pero también tiene que ser lo bastante poco para que puedas complementar con un buen nivel de actividad en Stories y en DMs. Porque recuerda, en Stories y en DMs es donde hablas con tu comunidad y por lo tanto donde estás atendiendo a toda la gente que entra a tu negocio, los que van a comprar y los que solo están mirando. Además, esta frecuencia de una o dos publicaciones semanales en el feed te permite enfocarte en la calidad de lo que publicas. Y dejas de publicar por publicar cualquier cosa. ¡Uhú! Al mejorar la calidad de lo que estás publicando, vas a notar un cambiazo increíble en la cantidad y, sobre todo, en la calidad del público que te llega. Por último, esta frecuencia de uno o dos posts semanales en el feed te permite ser constante sin agotarte. Porque al final te estás proponiendo publicar, venga, voy a publicar cuatro, cinco, seis veces a la semana en mi feed. ¿Y qué pasa? Que eres capaz de mantenerlo una semana, dos, tres, puede que un mes, y de repente empiezan a suceder cosas o simplemente el puro agotamiento hace que no puedas más y tengas que bajar la frecuencia de publicación. Y todos esos cambios te perjudican muchísimo, porque una de las cosas que más valoran, los usuarios y, por lo tanto, también tienen en cuenta los algoritmos, es la constancia. Que esta recomendación de una o dos publicaciones semanales en el feed es una mera orientación. Ojo, que eso no significa que tú, en determinados momentos, puedas, por estrategia, hacer un número abundante de publicaciones porque te interesa ahora mismo, porque estás haciendo una campaña, por lo que sea. Pero es un momento puntual. También puedes hacer una planificación de una o dos publicaciones semanales y luego, pues a lo mejor por improvisación, meter alguna más. Hmm. En realidad, todo esto de la estrategia es súper personal y precisamente por eso tengo que darte una última recomendación hoy. Deja de buscar la validación externa. No existe una estrategia perfecta que se adapte a todo el mundo. Lo único que de verdad se adapta a ti es ir probando y contrastar con los datos reales, los datos de tu cuenta. Así que ve probando cosas, ve anotando resultados y toma decisiones. Esa es la única forma de que aprendas auténtica estrategia. Aprovecho para recordarte que el dato más relevante es el número de ventas y el número de mensajes interesándose por tu producto. No te dejes engañar por otras métricas que realmente no se traducen en beneficios para tu negocio. Y esto es todo por hoy. Te deseo que tengas una semana súper creativa. Suscríbete al podcast porque te espero en el siguiente episodio. Y hasta entonces, que la musa te acompañe.